Miré a la luz y me devolvió la luz. Miré a la montaña y me devolvió el horizonte. Miré al árbol y me devolvió las raíces. Miré el automóvil y me devolvió a personas. A veces si me pregunto. Me mire con tus.